Fíjese que Inocente Morales le dicen que ya no puede cantar, ya no puede predicar, doctor? porque la pulmón, va a palpitar más y hay una enfermedad que, que te va a atacar. Y Katika Miki Inocente, te hombre, no, yo no voy a descansar, le mi meta es Dije al Señor Prometí aceptar tu palabra Desafiar toda todo Tentación Y si tú lo has prometido a Cristo Venga lo que venga Mientras que Yo canto al Señor hermanos No con una enfermedad Te quedes en la casa Me dice un, un hermano no Pastor bajo na descanso tal vez de un año que ya no sales a cantar ay Dios le digo yo me muero espiritual no y ni quien a cantar sabe por qué Incoya coya incoya piso tristeza y no hay quien may metigo hasta que el pobre hermano Ruinac que Coca Cola, Arsicola, Pepsi. En shock que hermano que ganó por botella, que ya botella, la mitad de, de de una botella, Arela, Kintijo quinto. Que mil como enac, un mal o chuchito como le llaman. Kimalor, malor ho acalal que ves saco estaba triste, estaba sin, sin nada. Pero Dios me llamó. No digo que tengo suficiente, tengo dinero amontonado, no. Pero Dios jamás que no ganado. Él me tiene dado lo que yo quiero. ¿Y por qué? ¿Por qué me calaste a poco? Un día Jesús. Llegó a mi ser, diga conmigo. Ahora soy de bueno, y ya tengo la paz, y ya tengo su amor. Ahora soy feliz. Que me han dado No lo he encontrado en este mundo Tú me lo diste Señor Aleluya Es adórale, adórale, adórale Tú que me estás visualizando Su amor, ahora soy feliz. A ver, levanta tu manita, diga conmigo. Un día Jesús llegó a mí. Soy, ya salvo soy, ahora soy. Dígalo, eso que bonito. Ya salvo soy, ya salvo soy, ahora soy. ¿Qué tal si lo decimos otra vez? Ya salvo soy, ya salvo soy. Ahora soy Xavir, Ya salvo soy, ya salvo soy, ahora soy feliz. Qué bonito, a ver los salvos, pueden gritar, aleluya, pueden levantar sus manitas y decir, gracias Señor porque tú me has levantado, me has traído tu palabra, ahora me gozo Señor, gracias Jesús. Llegó a mi ser, ahora soy feliz, ya tengo la paz, ya tengo su amor, ahora soy Ahora, ahora soy ya salvo soy, ya salvo soy, ahora soy, ya salvo, soy, ya salgo. De gracias, gracias, razón. gracias, gracias, gracias,